¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde está? Aquí en casa de Javi, estudiando, ¿por qué? Tu abuela. ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, la apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID, y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado. Tú no habrás ido de fiesta. No. Está muy mal Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Duele el esfuerzo de muchos y la poca empatía de otros. Se respira mejor con un cubrebocas que con un respirador. No. Si esta es tu posada, esta podría ser tu Navidad. No bajes la guardia. Por unos, la llevamos todos. Haz conciencia, no bajes la guardia. Gracias, muchachos. De la Cruz Roja Mexicana. Sí. Eh, son esfuerzos que están haciendo los diferentes países del mundo para... De alguna forma, llevar la conciencia que tanto se necesita. Nosotros nos preguntamos y preguntamos, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿A qué punto para entender el daño que podemos causar a nuestra familia, a nuestro círculo, a la gente que queremos? Por el nivel de conciencia que tenemos con estos temas, con el nivel de irresponsabilidad en que manejamos o que nos comportamos frente a una crisis de este nivel. Es muy bueno ir de fiesta. Es muy bueno eh, compartir con los amigos. Es muy bonito estar en la alegría que conlleva estar eh, tomándose un trago. Estar en el bar, en la discoteca. No usar la mascarilla es mucho más cómodo. No lavarse las manos es mejor porque es más rápido. No mantener la distancia. Es mejor estar cerquita porque te escuchan mejor. Es bueno abrazar, es bueno dar abrazos, es bueno dar cariños. Es bueno bajarse la mascarilla para tapar, para usted hablar con el otro. Ahora, lo que no es bueno es todos lo, los resultados que tenemos a raíz de este comportamiento que asumimos de manera irrespetuosa ante el virus y de manera irresponsable. Nosotros nos preguntamos día a día, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, que nosotros necesitamos más decirle a toda la gente que somos los únicos responsables de disminuir de disminuir todo este nivel de contagio que vive nuestro país y que vive el mundo? Pero viniendo acá, esperamos y deseamos que a propósito de que se acerca un fin de año, este 2021, sea próspero, eh, sea diferente... Que cambie. Pero lamento decirte que si tú no asumes el compromiso, si no asumes la parte que te compete, si no asumes la responsabilidad necesaria, vendrá el 2021, el 2022 y seguirá muriendo tu gente. Seguiremos matando nuestros abuelos, nuestros padres, las personas que tienen un sistema inmune o problemas ya propios. ...que sumados al COVID, sencillamente te va a llevar a ese ser que tanto quieres. Se han realizado y han hecho desde el ministerio, desde diferentes instituciones, personas de la sociedad civil... ...los espacios o medios de comunicación, grandes esfuerzos, señores, para que usted entienda... ...para que nosotros entendamos que la responsabilidad es individual que el compromiso es individual, que mantener las benditas normas o protocolos que se han establecido para nosotros no contagiarnos del COVID. Depende de cada uno de nosotros. No es posible que si usted sabe que en su casa usted tiene una persona de edad avanzada, que tiene problemas de diabetes, de hipertensión, o que sencillamente están todos sanos y son jóvenes. Tampoco quita que usted va de asumir el compromiso y el cuidado necesario para nosotros mantener esto a raya. Escuchar gente decir, o preocupada, o que quieren, una apertura, por lo menos para las fechas navideñas, para los días que vienen, de celebración, que no es... Eh, o sea que no, no, no están de acuerdo de que sea a las 9 de la noche y a las 7 de la noche los fines de semana de que necesitan más horas para compartir yo le pregunto ¿cuántas navidades usted ha celebrado en su vida? como decía una amiga televidente es mejor pasar navidad encerrado navidad trancado que en enero enterrado. Es algo muy jocoso y muy crudo. Pero es sencillamente esto. Cuando usted llega a la casa de un amigo, de un familiar, que usted va a un restaurante, a un lugar público, que no se cuida y que no mantiene las distancias y todo lo que se debe de hacer, donde hay exposición y donde posiblemente hay personas que están contagiadas. Sencillamente, usted es un Dispensador, dispersador de este virus. Imaginarse, y usted se pone en la aglomeración de gente, de cuando hay 50, de cuando hay 60 gente, de cuando hay 30 personas, aquí ya vemos dos, y dos camarógrafos con su debida distancia, su mascarilla, pero cuando usted se imagina un panorama de que aquí solamente ya vemos cuatro, Ponga ustedes que aquí hubieran 50, 40 personas, o que donde usted va a comer, a un lindo restaurante, un lindo lugar público. Nadie usa una mascarilla. En San Francisco de Macorís, hay lugares, uno voy a decir, porque ese fue el que vi, que ni los empleados tenían la mascarilla. Un lugar... De, de restaurante y cosas. Si tú te preguntas, pero ¿y cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que tiene la gente en la mente, en la cabeza, cuando asume este tipo de comportamiento tan irresponsable? Porque no hay otra palabra más que uno pueda decir. Irresponsable con su familia, irresponsable con la gente que se preocupa por usted, irresponsable con el sistema. ¿Qué ha hecho? inversiones millonarias millonarias para nosotros poder de alguna forma mantener esto a flote. Sin hablar de lo más importante, que es de la pérdida de la vida humana. O sea, tú te preguntas y dices, ¿y usted que me está viendo? O sea, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más yo puedo hacer como ente individual? ¿Qué más yo puedo hacer como país? Cuando tú tienes a la gente preocupada porque, y a las mipymes que son unos irresponsables, abogando que aquí eh, haya una apertura hasta la 1 de la mañana, que el 24 y el 31, pero yo nunca he visto una MIPIMES, gracias, mi doña, eh, trabajando a las 11 de la noche, ¿qué empresa o tienda está a las 1 de la mañana, como ellos plantean, que deben de ser? Se supone que desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, 5 de la Usted tiene el día completo para resolver. Pero el dinero, el dinero está por encima de la vida y de todo lo que venimos nosotros observando. Señores, nosotros vamos para un año con esta situación. Y los esfuerzos, tú te preguntas, han sido suficientes o han valido la pena. Tenemos el resultado deseado. ¿Cuáles serían las consecuencias para enero a raíz de un comportamiento irresponsable en diciembre? No hay posibilidad alguna a nivel económico que el país aguante dos meses o tres cerrados como debemos de vivir en febrero en marzo. Marzo, eh, abril, mayo, los tres meses que duramos en, en cuarentena total. Por otro lado, tú tienes a otro grupo de empresarios presionando para un asunto que no se debiera siquiera estar debatiendo en estos momentos en el país, que es el tema de la educación y la apertura presencial. O sea, son cosas que tú lo único que entiendes es que el nivel de locura o el nivel de importancia que se le da al capital, que se le da al dinero, está por encima de todo. Poniendo todos los elementos de lado. Sin dejar eh, lo que he estado diciendo del comportamiento irresponsable de los ciudadanos. Hay un grupo que quiere aperturas, otros que quieren compartir más con la familia, sin importar la situación que estamos viviendo. Usted puede cenar cualquier, el año que viene, el, el pasado, todos los días se cena y se come. La Semana Santa pasó y no se fue a, a, a, la, a las fiestas o a las playas acostumbradas en estos días festivos del país. Y así han pasado todos los festivos. Y hemos seguido en este proceso de buscar minimizar los daños de este bendito COVID. Quise poner este video porque los jóvenes son los que se sienten más poderosos ante esta terrible enfermedad, son los que se sienten inmunes, son los que se sienten que eso no es nada o que no existe como tú escuchas gente que te dice. Cuando tú tienes millones de gente que ha muerto y que la siguiente víctima puede ser la tuya, o puede estar en tu casa. Es muy bueno andar, es muy bueno disfrutar. Es muy bueno no usar las mascarillas ni el protocolo. Pero cuando te toca y te da la realidad en la cara, entonces no queremos eh, eh, asumir que eso que me está pasando, que se me murió un familiar, que tengo consecuencias económicas de salud, por la afección que me ha causado este virus. Entonces ahí te da y te choca en la cara, en la, en la cara la verdad. Bien. Seamos responsables. Es un asunto de todos. Cuando digo de todos, es que cuando tú te infectas, puedes infectar a los demás. Se asume que, que el promedio son 34 por cada infectado. Por cada infectado. Tú sabes lo que es, Sierra Amado. Imagínate el panorama, como vemos en los lugares de eh, los restaurantes y los lugares públicos y demás, que hay 50, 60 personas. Hay mínimo la tasa de, de, de positividad, no, no tengo el dato ahora en cuánto anda. La última vez que lo vi estaba en un 12, me parece que era un 17. Aquí en el país. En el país. 12, 17, uno de estos dos cifras. Que de 100 gente que hay en un lugar, en un espacio te está diciendo que hay 15, 17, 20 que pueden estar con el club. Así es. Entonces, hay que tomar esto en serio. Conciencia. No hay forma. Ya uno realmente está cansado de Bien. esto. Pero es una situación que nos afecta a todos. Si fuera a ti, solamente no fuera nada. Claro. Eso es así. Gracias, Carolina, por tu tema.